¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso estamos en Splatoon 2 Bueno, Splatoon 2 es que lo dejamos abandonado pero ahora no ¿Os acordáis eh, que que hicimos todos los jefes pero era una broma que a, al final no eran todos y eran solo el pe hasta el penúltimo pues ahora no porque por fin vamos a ser el último jefe y después vamos a intentar o sea, vamos a intentar al jefe con todas las armas y primero es el sub -fusica. pues venga, vámonos y después de eso echamos una partida Pero con este. Con esta arma es súper fácil de eso, de dictatear. Es que lo hace súper rápido. Pichu, pichu. Oh. Oh yeah, oh yeah. Hello, my friend. Anda. Estoy aquí. Vale, ya está Venga Totodón, Gremix. A Se Oye, me deja... Márcate. <ríe> marchando. O lo que sea, marchando. Que no sé lo que está. Ahora, ahora. A ver. No, esa no, esa no puedo. A ver. Oh, oh, oh, no, Está tampoco... Me ya! a Oh, no, no, no, no, no. Uy, uy, que me tengo que jurar. ¡Ay, que me lío! ¡Ay, qué me lío, chaval! ¡Ay, qué me lío! ¡Oh! Ahora vuelvo otra vez. ¡Punch! ¡Punch! Mueve Juliaster, así, así, mueve ¡Oh! oh, hell no ¿Por qué haces? Oh, hell no A ver ya Maldita sea Tengo que curar otra vez maldita sea. Me queda solo una vida. Es que ya le hace tanto tiempo que no juego hasta se me olvida como... como eso de manejar. Ah ¡Oh, no. No. Vamos no si quieres, pero no vamos a hacer nada. Oh no. Maldita sea. Que siempre la Bien. Y toma esa. Una vida eh, derrotar. Venga. Dos más y ya. Venga. Venga, que la tontería de los culos, pues venga. Hello, hello Oh my god No, no me da tiempo No, ya, no, ya si hace ese golpe se lo quita Ah no, pero a este no se lo quita ¿Qué hace? que ah, falta poco no oh oh la lluvia de tinta corre ay que ve oh oh venga ya Estoy tardando una enfermedad si tanto tanto así. Tendré que dejar el vídeo tan rápido. y no nos dará tiempo. Venga. ¡Bien! ¡Toma! ¡Venga! Venga, ahora se mueve, ay que loco, mueve el culeta así, mueve el culetito, Mueve el culito, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh no no no no ¡Jolines! no no oh oh oh oh Oh oh Venga Dale ahí, pero me da igual la lluvia Venga eh. Oh oh A ver Otra vez Va a ser el mismo golpe a otro, hombre. No el mismo. Siempre en esta parte no pierdo porque aquí siempre hay como algo. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Uy! Anda, ya estoy herido, ya estoy herido. Me juro, me juro. Venga, venga. Uy, por poquito, por poquito. Aga, aga, aga. A ver. Oh oh, oh oh, oh oh. Uy, por poquito se va, pero menos más, Antes me juro. Antes de hacer eso. Ya está Vale. ¡Venga! ¡Ya al final! Venga Venga. Ya empieza la guay. El perdonado de las profundidades. Punch. Espera. Vale. Venga. corre ¡Salta! No, ese no vale, dale y salta salta, salta oh oh, oh no tengo que curarme oh oh, oh oh ya me he corre corre, corre, corre, corre curate ya, jolines ah no, ese no, ese no ay, ay ¡Qué sustazo! No le he dado. Ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me he curado y es Ah, pero casi, pero casi. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, Dios mío. ¡Oh! ¿Pero qué? Ostras. A ver. Venga, venga. ¡Salto! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! oh, oh. Lleva, lleva. Quiero, quiero salir de aquí, de esta maldita cosa. Eh, como alto para allá. Uh... ¡Se me ha arrivado! ¡Jolines! Anda! ¡Ey, corre! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Puchin! No vea. Ah, lo pone en inglés. Eh, o sea, por atrás. ¡Otra vez humillado! ¡No puede ser! ¡Ea! ¡A tomar por saco! ¡Adiós! ¡Viva! es al final!